Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Rosso nuevamente Les tengo una noticia a todos mis seguidores alrededor del mundo Muy pronto, muy pronto vamos a empezar transmisiones en vivo Para todos ustedes Estamos organizando 10 programas totalmente diferentes Para ustedes 10 programas en donde vamos a llevar bendiciones a todos los hogares alrededor del mundo No voy a estar solo Para ver invitados especiales Jaime Marroquín de Argentina Es colombiana Colombo-Argentina. Es colombiana, eh, pero toda su vida espiritual la ha desarrollado en Argentina. También tendremos de Colombia al dominador de Amores Rebeldes, el Brujo Marcos de León, y un sinnúmero de invitados muy especiales. Tendremos programas como Pare de Sufrir, donde vamos a, a hablar de la hechicería, de la brujería. Tendremos también Exponiendo el Mal, donde les vamos a mostrar... Cómo es que las personas, es que los brujos, nosotros le hacemos amarres de, eh, amarres de amor a otras personas. Vamos a hacer desentierros en vivo para todos ustedes, entierros espirituales. Nos vamos a desplazar a altas horas de la madrugada, a cementerios, a hacer desentierros. A hacer toda clase de despojos, de limpiezas. Auras Astral es un programa también que va a llevar bendición a todos ustedes, donde vamos a hablar del poder de los salimanes, de los amuletos, de los riegos, de los baños, qué es un amuleto y qué es un talismán, por ejemplo. Contactos del más allá. En contactos del más allá, usted podrá, en vivo y en directo, contactar unos seres, el ser querido del más allá, que no haya trascendido por medio de la tabla Ouija. Nosotros realizamos la sesión de Espiritismo en vivo y en directo para usted, para todos ustedes, y vamos a recibir llamadas en vivo. Personas que quieran contactar un ser querido, la mamá, el papá, un hijo, un tío, un abuelo, bueno, en fin, un amigo. Y quieran preguntarle algo, que quieran consultarlo, que quieran tener un contacto espiritual con él, por medio de nosotros lo vamos a hacer en vivo. Y una serie de programas más que van a ser de mucha bendición, vuelvo y lo reitero. Eh, estén muy pendientes que en el transcurso de estos días, de esta semana venidera, les vamos a dar la fecha en que se va a dar el lanzamiento del Canal de la Luz. Les vamos a dar a conocer la fecha y la hora exacta en que vamos a empezar con estas transmisiones, para que por favor, estén muy pendientes a todos mis seguidores alrededor del mundo. Eso era todo lo que tenía para decirles a todos ustedes. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender.